¡Hola! ¡Hola! camarón con Cole, es más... Rrrr. Y en el día de hoy estamos haciendo un fantástico video Estamos acá por primera vez En... En un juego Es literalmente todo lo que sé estamos jugando un juego flores, te mi tristeza. Bueno chicos, fue de broma, este juego se llama Poppy Play Tram, Creo Solo he visto dos videos, siendo sincero eh, y bueno, está súper, hiper mega de moda en estos últimos días. Y bueno, yo quería traerlo al canal, así que sin nada más que decir, y vamos a empezar con este video. Vamos con esa musiquita, que da miedo okay, vamos. Un señor hablando y eso, ok. ¿De qué trata este juego? Ok, empezamos, ok, para aquí, y Poppy quiere jugar, ok, perdón, perdón, okay. vamos para aquí, vamos para allá, vamos a investigar, y ok, no hay nada, ¡Ahorita! Una contraseña, 1, 2, 3, 4, ok, no funciona con mi clave de YouTube. Ah, ábrete, ábrete. Oh, gracias. Ok. ¿Qué es el Huggy? Okay. Huggy, Huggy. Hola Huggy. Ok. Un tren. Siempre... Me dicen que es... el tren es la contraseña del... El, para eso para abrir la puerta. Así que... Rojo, amarillo, rosado y verde. Vamos, recuerden, recuerda. Rojo, amarillo, rosado, verde. Ok. <ríe> <What the fuck? ríe> Se movió solo. What the fuck? ¿Qué, ¿Qué pasó? Ok. Disco... Eh. Play, Ok. Y. Grab. Pack. Sí, ok. Vamos a agarrar objetos. Y no. agarró cabezas. Al parecer. Ok, ya tenemos el guante. El guante, digo, el brazo mecánico. Azul, azulito. Y. Chogra. Ok, se abrió una puerta. What the fuck? Oh. Hola. Eres tú un trapeador un trapeador muy feo al parecer. No te ofendas. Pero. chocala Okay, no, no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Oh no. Ábranme, ábranme, ábranme, ábranme. No quiero estar solo con Jugi. No quiero estar solo con Puppy. Con Jugi. Como sea que se llame. Okay. No. ¿Eh? ¿Desde cuándo tienes esa llave? No, pero no. Okay, ¿Desde cuándo tuve esa llave? Okay, se funcionar aquí. Y ok, ahora de ser electricista. Vamos. Por aquí, vamos por allá a darle electricidad a esta máquina, vamos por aquí y vamos por allá ¿Pupi? no, no, déjenme salir por favor, se, fu se fue el muñeco del diablo, se fue el muñeco del diablo, ok, corre, corre, corre, corre, corre, Okay ok, ok, tengo miedo ok, vamos, camina, camina ¡Oh! okay. la neblina me asustó ok, ok, una habitación sucia, al parecer Ok, vamos por aquí, tachos, tachos, sin nada importante, ok. Una um, juguetería. Ok, Juggy. No quiero estar con jugué Ok, yo solo quiero las baterías para traer mi otro brazo. Que está por allá. Okay. Eh, necesitamos baterías. Rojo, azul, amarillo y verde. Ya tenemos uno. Solo nos quedan tres. Ok. Uno. Dos y.. tres. Solo nos falta uno. Dos.. Varias bromas malas después Ok, y chocola chocala Oh, se abrió la puerta Wow, y wey Oh, esto es muy divertido Y, oh, oh, muertos, cabezas, WTF Ojos, ojos, What the fuck qué cabe... ok, okay. Ya, ya me okay. encender Palanca, palanca y. es un juguete. Ok, un conejo. Creo que es un conejo, ¿cierto? Ok, esta esa máquina parece que me está viendo. No. En serio, da miedo. Ok. Eso no es un conejo, eso es, es un gato y. Ok, vamos por aquí. ¡Wah! Ok, ok, ok, ok, ok. Trapiador, trapiador. Yo pensé que estabas por allá. Trapiador, ¿qué haces acá? Chúcala. Ok. Trapeador, por favor, déjame en paz. Dame, dame la mano. Somos hermanos. Dame la otra. Eres sitio. No, no, no, no, no. No, no, no. no. Oh, oh, oh Maldito trapeador. Ven aquí. Ven. Ya estuve con los militares y me enseñaron cómo protegerme. Yo no. Oh, ok. Oh, ok. Este bros siempre me asusta. Este brazo corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre. Ok, corre, okay, corre deslízate, güey. Ok, ok, ok, ok. Ok, atrás. Okay. Okay, okay. Yo, ya no. Se detuvo. Se cansó. Se cansó de perseguirme. Ok, vamos, vamos, vamos, vamos. <ríe> por eso es que algunas personas me decían que soy irritante. Wow, wow, wow, esto por acá. No, no puede pasar, no puede pasar. Me, me, me te quito la lengua. Ok, wow. Ok, ok, eso me trombo. Eso me va a trombar de por vida. Eh, así, espero que hayan tenido un feliz Halloween. Jajaja. <ríe> Ok, estoy diciendo cosas por al azar Ok, no, no, no, no, no, no, no no no. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Corre, corre, corre, corre, corre, corre Corre, corre, corre, corre corre bueno oh, no hay camino Ay, corre, corre, corre, corre corre Ok, está atrás Ay, no, Poppy, por favor, deja de perseguirme Ay, no, ay, no, ay, no ay No, oh, no, no, no Poppy, Papu, Papu, Papu Ok, sí, vamos a hacer este nivel hasta que me lo aprendo de memoria Y yo... Ok, de todos modos me da miedo, pero no tanto, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrado a, aparecer, a que se me aparezca cada rato y. Si... ¡Bah! No, ¿por qué se me asustó? Ok, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, no quiero vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Momento sin edición, bendición, momento sin edición, bendición. Necesitamos ir lo más rápido posible y que no nos atrape el hui, su, hui no, popi, ajá, poppy. Ok, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre. Okay, ok, no camino, no camino no, camino, no importa, no importa, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, atrás, corre, corre, corre, corre. atrás, no veo, no veo. No quiero voltear, pero, pero, pero, tengo miedo de que me aparezca, que se me aparezca y afuera y atrás de mí esté con un cuchillo. Yeah, yeah. tengo miedo, eh, eh. Okay, ok, ok, ok, ok Abajo, abajo, abajo, abajo, corre, corro, corro. corre Corre, corre, corre, corre No importa, no importa, sigue sigue, sigue el camino, sigue el camino Ay, oh, no, no, no, ábreme la puerta ábreme la puerta, ábreme la puerta Ábrate, ese okay, gracias, gracias, gracias A ver, gracias um. okay, okay, eh, jugué, jugué, por favor, deja de pasar. No, ¿por qué? ¿Por qué? Se deshidrató el compa ¿Qué pasó? ¿Por qué se está yendo lento? No, no, no, no, no, no, no, no Ok, ok, ok ¿Trapedor? ¿Ok? ¡Ay, oh, oh no! ¡Ay, oh no! ¡Ay, oh no! Lo siento, pero te veo. Y lo que aprendí en esta experiencia es que no importa quién sea Poppy, lo que importa es que tenga un buen seguro.